Vamos grabando audio y estamos en la Matrix. Hey guys, día yeah, miércoles día de hacer radio, pero en esta oportunidad es otra Ah, sí, yo recién. tenemos un podcast con arriba a la mierda eh, tiramos, tiramos la talla gracias chiquillos este es mi, mi. me encantó el programa eh. todos los temas que nos gustan bueno, <ríe> terminamos el primer programa de Sans Beat el programa que tenemos con Legarini. ahí, ¿dónde está? ahí está Legarini, estuvo la Felicia, gracias Felicia por venir gracias por invitarme eh. yes la Daniel, la, la, la directora en jefe de, de la radios y un like Así es, ayer fue el primer capítulo. Uy, esto es mío. Sufrito, no me tomen mis cosas. El primer capítulo de. Sans Creo que eso ya quedó bastante televisivo. Eh, y bueno, en este programa hablamos de. Oye, ahí, fui. Hablamos de los youtubers. Y me acordé de un video de opinión que está saliendo acá, donde decía que la mayoría de los daily bloggers. mienten. Y en verdad no es solo la impresión de que. Los daily bloggers fienten, sino que se han pillado muchos daily bloggers mintiendo Y no solo daily bloggers o bloggers en general Sino que canales de cámara oculta, de bromas porque Orquestando sus videos, que al principio decían que era full realidad Y estos casos no fue de un canal cualquiera Honestamente, yo no sé cuántas reproducciones tuvo el video pasado Esa no es la estadística que yo ocupo Enfocaré. Enfocaré. A mí la estadística de éxito es cuánto me publico Lo único que sé es que llevo siete días sin publicar Y eso es un fracaso rotundo Se hizo largo A carta Ay, ¿no, las libres spoilers de aquí en adelante. Una bueno, vez, radio. ¡Hole! igual así, chuli. chulita. A ver. La empanada más bacana en el barrio. Así que traje una empanadita para que en vez de salir a gastar dinero con mal mamá. Sí. La columna de este compadre se basaba en que todos los Daily Vloggers mentían porque no mostraban todo. Y es como, es natural. Hay cosas que yo no muestro en este vlog porque, no sé si se acuerdan, pero lo que yo muestro es un 1% de todo mi vida. Hay un montón de cosas que iban afuera y otras cosas que serían muy aburridas, en verdad. Los Daily Vloggers no es que mientan, sino que lo que muestran no es toda la historia yo está bien no todos contamos todo no porque no queramos sino porque no hay tiempo nadie estaría para escuchar toda nuestra historia por lo demás yo les puedo contar que me gustó Caleta como quedó la casa ya sufriendo también No quería irme sin desearle feliz cumpleaños a la excelente Ira Mujer, la de Muñoz. Mamita, te amo mucho, espero que lo hayas pasado súper.